ahorita vamos a hablar de novelas pero harto en el canal de telenovelas por supuesto dale la polanco dale la polanco estuvo en confesiones con sí. aurora valle de mujeres de 30 no no de hecho también esa obra la hizo fíjate sí, estuvo. y entonces ella narra que justo cuando estaba haciendo confesiones de mujeres de 30 eh, estaba sale al escenario dice un diálogo y de repente la gente decía le daba el codazo al de enseguida y le decía es la Y que ese es la de derbez le calaba en lo más profundo. O sea, porque ya no era Dalila Polanco, uh -huh. es la ex mujer de derbez Dice que eso le conflictó muchísimo. Y, y, que, y que para ella fue muy complicado. Pues yo creo que eso para cualquiera les estresa cañón la hermana de Talía. Sí. Cuando Laura Zapata era. Ya, ahorita ya. Yo creo que quitó. por eso la odia. Porque sí, muchas porque veces se refiere a ella como primero, la hermana de Talía. Y es la hermana de Thalía, ya no era Laura Zapata ¿no? Ajá, sí, sí Bueno, pues, ¿qué crees que confesó? Dios. Agárrense Porque en esta entrevista que le dio al canal de telenovelas sí. Dalila Polanco confiesa Que Eugenio Derbez le puso el cuerno con Alessandra Con Alessandra Rosaldo. Dice que ella durante nueve meses Un... Sí, un tiempo de nueve meses preguntó tres veces si le estaba poniendo el cuerno. Y él lo negó. Y pero, ahorita como paquita, ¿no? Tres veces. Tres veces, tres veces le, y le dijo: No, no, no, no ño, no, ño, no, no, no, no. no es cierto, estás alucinando, este te estás imaginando cosas. Pero pues casualmente, a los nueve meses rompe con ella. Porque ella, él rompe con ella. Y se va a los brazos de quien ella pensaba que era la tercera en Discord. Te fijas, se las buscaba igualitas. Antes que ella estuvo Sara Bustani ¿no? Sí. Y luego antes Victoria Rufo. Como que todas vienen de Victoria Rufo, ¿no? Ajá. Pelo negro, así como Son muy parecidas. Muy parecidas. Luego Alessandra, pues, ¿También? Nunca han dado con una güera, por ejemplo. No. Pero además, por lo que explican, o sea, de alguna manera no las deja hacer, ¿eh? Sí. porque en el reality de Amazon, el de Amazon Prime, uh -huh. ahí vimos el de viaje con los derbés que no le gustan que su esposa o bueno, su pareja y su este o sus hijos consuman alcohol y entonces cuando eran pareja, Dalila y él tampoco la dejaba tomar alcohol. No le, o sea, es como muy controlador, ¿no? De haces lo que yo quiero. Es que, que lo, las personas que, eh, que han hablado de que estuvieron en su show, o sea, en el programa de, de uh -huh. Derbez, dicen que los controlaba hasta el, la más mínima palabrita. Sí. Y dónde se paraban y cómo iban a decir las cosas. Y es controlador, sí, sí Ajá, ajá. Entonces, lo aplica en su vida personal. Uh -huh. y, y de alguna manera, eh, este lo que viene a decir Dalila, además de, de la infidelidad, ¿no? Sí. Pues es esta cuestión de. de que las asfixia, o sea, llega un momento en el que ellas dejan, por eso Alessandra, pues ya ves que duró mucho para regresar a la cantada, ¿no? Muchos años después de que se casó, regresó a la cantada. Y ahorita está haciendo to algo totalmente diferente, que es como, como, como este, una, como curso, como coach de como vida, coach, ¿no? ¿no? Sí. Uh -huh. De cursos de, bueno, de superación, de, de este fitness todo esto sí. sano de la vida sana que ahora que fue el huracán por allá en vallarta salió volando porque ya se, claro. se le tumbó el evento no pues ahí están me... las declaraciones sí. de, de dalila polanco en Dos confesiones Dayla. estuvieron interesantes queremos llegar a 500 likes tenemos Venga. 439 arriba de Dito en este momento ea, ea, ea.